Yo entiendo que las comunidades ahora deben unirse a través de la Junta de Vecinos, a través de la Iglesia, a través de todos los grupos sociales y focalizar con un listado esa gente. Atención a mi amigo Ramón Leonardo Lajara, chinino, que me está viendo. Y saludar a propósito también a mi compadre Darío Ali, que está en el Bronx viéndonos también, está en cuarentena para allá. A esa gente le hago un llamado de que nos juntemos hoy. A todos, por ejemplo, las personas de esas comunidades, de, la, de donde yo soy, estoy haciendo esto para poner el ejemplo, para que otras comunidades y los sectores y los barrios lo hagan. Las personas que tienen más posibilidad, vamos a ir en auxilio de los que no la tienen, en lo que llega la fe y el gobierno. Porque ya decía Fulvio, el detrás de cámara, que la fe sin obra es muerta. Entonces, una cosa es decir, eh, eh, que yo entiendo a mi amiga eh, Mildred,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 ¿Qué yo le digo entonces a la gente? En cada comunidad, los líderes, los líderes, júntense, independientemente de que sean del PRM, o del PLD, o del PRD, eh, Eric, por favor, eh, coge este teléfono, y vamos a identificar a nuestra gente, a los que están en debilidad, a los que están en riesgo, a los que no tienen nada, y vamos a llevarle... Y ¿verdad? si usted no tiene efectivo para llevarle, vamos a exigirle entonces al plan social y al gobierno que le lleve, Eric, por favor, el teléfono. Vamos, va, pero vamos a hacer el trabajo nosotros como ciudadanos, vamos a hacerlo nosotros como dominicanos, como hermanos, como comunitarios. Esto es un llamado que le estoy haciendo a todas las comunidades. Y vamos a comenzar en la, en la nuestra. Y por eso estoy llamando a los empresarios de mi comunidad, Estoy llamando a los profesionales de mi comunidad, los que tienen los cuartos, los que están mejor posicionados económicamente. Vamos a hacer ese listado y vamos a darle seguimiento, porque tampoco es que compremos 10 libros de arroz y se la llevemos y lo dejemos. No es eso. Es que hagamos ese listado por sector y que el propio sector los proteja. Yo creo que esa sería una buena opción, de que el propio sector, las personas más pudientes, protejan a esa gente que están en debilidad, en riesgo. Yo decía ayer que, que cualquier persona me podía llamar para cualquier necesidad. Claro, no es, en, no es una cuestión efectiva, porque yo no soy gobierno, ni tampoco tengo dinero que me sobra, pero, pero cualquier cosa se puede gestionar. E inmediatamente alguien se comunicó conmigo, bueno, varias personas, pero una de manera específica, del sector la de Altagracia, y me dice, aquí hay un señor que sus hijos lo abandonaron. Cuando me envía la foto del señor... Veo que es un señor de aproximadamente 70, 80 años, y está solo, y no tiene comida. ¿Y qué hacemos? Eh, ¿La fe? No. Vamos a, a convertir esa fe en obra, y vamos a llevarle a esa persona el alimento que necesita. Pero no tiene ni siquiera quien le cocine. Pues entonces vamos a hablar con los vecinos, y vamos a suministrar a los vecinos. Por cierto, que quiero agradecer a esos vecinos que le pasan la comida a ese señor, Vamos a, a, a, a suplirle a esos vecinos para que ese señor tenga con qué comer diario. Porque qué difícil es usted pasar hambre. Qué difícil. Yo nunca he vivido esa parte así de manera por necesidad, pero qué difícil es. Entonces, ese llamado a la población, a los líderes comunitarios, a los líderes de los barrios, a los presidentes de junta de vecinos, salgan de sus casas. Nos corresponde a nosotros ahora tomar la batuta e ir en auxilio de esa gente. Vamos a hacer esos listado. Y estoy haciendo un llamado responsable. Voy a comenzar por mi comunidad y ellos saben quiénes son. Yo no tengo que mencionarlo a todos porque ellos saben quiénes son porque nos conocemos. Lo voy a contactar ahorita por teléfono y ese listado tiene que estar ahí. Y tenemos que ver cuáles son las necesidades que tienen esas personas. Y nosotros aportar. Y lo que no podemos aportar entonces se lo exigimos al gobierno, al Estado. Pero tenemos que hacer ese aporte ahora que la sociedad, que los dominicanos nos necesitan. Así que, eh, pasando el programa, me estoy comunicando con esa dirigencia de mi comunidad y de mi zona para indicarles verdad eh, que nos juntemos y que cuadremos esta estrategia. Vamos a comenzar allá. Pero yo le estoy diciendo a usted, como dirigente... Que lo haga usted en su comunidad. Ahí es donde se aplica el liderazgo. Eso es lo que la gente quiere. No le dejemos todo al gobierno. Que si el gobierno, que sea el gobierno. Pero si yo tengo, por ejemplo, 50 libras de arroz en mi casa. Y hay una gente que no tiene nada. ¿podemos vamos a repartirlo. Vamos a repartirlo. Eso es humanidad. Eso es ser dominicano. Eso es ser humano. Y ese es el llamado que le hago. Cambiando radicalmente el tema. Tenemos la llamada, muchachos. Se fue. Bien. Ah, bueno. Tengo que ponerse de acuerdo ustedes. Sí, eh. Buenos días. Buen día. Está, está buen ahí día. la llamada. Buen día, buen día. Buen día. Ella está ahí. Ah, sí. Buen día. Bueno. Buena. A... Sí, sí, Buen, buen día. día. Gracias, le hablan desde Lore, en Boston. Ah, Ajá, cuéntenos. Saludos a toda la gracias. comunidad dominicana, franco-macorizana, en Boston, Massachusetts también. Gracias, gracias. ¿Cómo está usted por allá? Bien, gracias al señor. ¿Y, sí. lo, ¿y los contagios del COVID-19? 19, Todo va bajo control, eh, nos están dando asesorías. De, yo trabajo en una, en una escuela de, de cuidados de pequeños niños y no han dado todas las informaciones necesarias. Nos han mandado a las casas y nos van a ayudar eh, a dar soporte económico aquí en Loren. Qué bien. ¿Han establecido de manera específica qué cantidad de dinero le van a entregar? Eh, ¿Cómo sería? Para tener una idea aquí, ¿cómo bueno, se está haciendo allá? Hasta lo que se entiende, son mil a los ciudadanos y 800 a los residentes. Okay. ok. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Le han dicho si son de, de sus impuestos, si es un adelanto de los impuestos? ¿Cómo que llaman? ¿Lo no. que le dan allá en...? en, en el incontact. No, no, no. Todavía no, ¿No le han informado. Nada. Ese es el Estado. No, no, no. Ah, muy bien. Ese es el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Ahí está. ¿Un del Mire, pues, federal. ¿de qué sector es usted de acá de San Francisco? Del ensanche Duarte con mucho orgullo. Ay, ah, qué linda. Ah, muy bien, la gente de ensanche Duarte que nos mande el saludo Y, y, y, y las no, la precauciones otra. que usted sí. tiene allá como ciudadana allá en Estados Unidos, ¿qué precauciones tiene? ¿Qué ah, medidas. Mascarilla, manitas limpias y me mantengo con mi familia en mi casa. Muy bien. Ya. Muchas gracias. Eh, una gracias. cosa, una cosa. Ya usted y tiene contacto con su familia aquí y le ha indicado cómo hacer las cosas aquí. Sí, sí, sí, claro okay. que sí. Excelente, excelente. Bien. Muchísimas Mira, gracias. Un ya consejo es, que sí. Ayer ya okay. es con relación so. a uh -huh. En el sentido de que yo sí todos los días veo el programa. Qué bien. Y yo les voy a pedir algo o una sugerencia a ya. Sí. Cuando yo bien. escucho que cada uno expone su tema todos es, es decir, prestan atención. Pero cuando, por ejemplo, si Carolina está exponiendo su tema, ya, ya me interrumpe demasiado. Falso, cuando falso, falso. Cuando él le toca su turno, no. a él que quedase callado. Si me busca no, un es. espacio, escúchame, señora. No, no, no, que, no, no, no, no, no, falso, falso, falso, falso. Recuerda que, que lo que yo te dije fue derecho, sí. a mí hay que probarme todo. Si me encuentra un solo video de un <ríe> tema individual de ellos, en el cual yo interrumpo, me retiro del programa. Ay, no, no lo va a encontrar. No, no, no, cuidado, no lo no como no que... Richard. No, no, no. Pero no, es muy no importante, encuentra. vamos a hacerlo, tómalo Falso. como una... Como ah, muy una bueno, muy Que nos alegre. sirve a cada uno de nosotros, no te sienta aludido. No, solo. pero sí, yo no pero... me siento... Pero tampoco le voy a permitir pero... que venga a decir lo bueno. que no es. Otra pero ella llamada. no lo hace no. de manera malintencionada, no, no, una, no, no, no, no, no. una sugerencia. Muchísimas un gracias, mi doña. Gracias desde Boston. Yo los Mira, de cada tenemos tiempo. un amigo televidente que este nos. Mi tiempo, eh. Sí, ya, desde ya pasó. Suiza. Ya pasa el tiempo. Pues yo sí. te... Del mío, Dios no. Desde Suiza, él quiere comunicarse con nosotros okay. para la situación que tiene por favor, es en importante. Suiza, allá en España y demás. Lo vamos a hacer en sí. un segundito luego de la pausa. Tengo una llamada aquí. Vamos a ver, buenos días usando alegremente. ahí Buenos días. Buenos días. Sí, buen ah, día. Ah, mira, una, cole, una conciudadana del Ensanche Duarte. Buen día. ¿Puede hablar? Buen día. Buenos días. Sí, buen día, la escuchamos. Bendiciones, este señor Ah, ay, muchas ay, gracias. Saludos. Agrario Carolina testigo Sagrario. Sagrario. sagrario. Sí. Ah, yo pensaba no, no. que era Sagrario, Carolina. Sí, sí, sí. <risa> Cuéntenos, ¿cómo está Arenoso? ¿Cómo está usted? Hacer un pequeño... Bien, gracias a Dios por aquí. estoy. Eh, hoy estoy en la casa, me dieron día libre porque están alternando los empleados, trabajo en el Banco Agrícola. Ah, sí, Hoy sí. me toca en la casa, mañana me toca laborar, pero la semana que viene... Eh, me toca eh, cuarentena como quien dice, como dicen así en la, aquí en la casa quería hacer alusión al comentario que Francis hizo ahorita con relación a, a, lo, a los regidores que realmente por lo que yo veo no tenemos ningún voto preferencial en cuanto no, a, a los no regidores Acto porque por Cierto. ejemplo si yo si yo deseo votar por un regidor X y está en un partido que a mí no me interesa eh, simplemente no tengo tengo que dejarlo afuera, tengo que votar obligatoriamente por otro partido que sí, es el sí, que yo sí. sigo y, y, y el regidor quizás que está en ese partido a mí no me interesa. A sí. mí me gusta el, el regidor eh, eh, que está en otro partido. Esa es una de las Entonces, cosas que hay que obvio, modificar. No es un voto preferencial por ningún lado, eso tendrían que revisarlo. Sí. Claro. Muchísimas gracias, Sagrario. Gracias. De Muchas gracias, Garayoso. Sagrario. El Sagrario este... está al día con eso porque nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, sometió el año pasado al Tribunal Constitucional Está llamando el señor. Mira, es... esa incongruencia de la ley ele de electoral porque no es un voto preferencial. Francis. Sigue el arrastre porque tiene que marcarse al regidor para que el regidor tenga voto. Tiene que marcarse al regidor y ya de por hecho se entiende que es su alcalde porque es uno. Pero este aquí ya vemos 13. Bien.